Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia de Virli y estoy aquí en esta pantalla porque quiero enseñarte a utilizar Facebook Creator Studio, la propia plataforma de Facebook para programar contenidos. Te quiero mostrar cómo tienes que hacer, cuáles son los pasos a seguir para que tú crees tu contenido y puedas subirlo a Facebook Creator Studio y se publique de forma automática. Bueno, como verás, lo primero que tienes que hacer es entrar en Google o en el buscador que tú utilices y poner Facebook Creator estudio vamos a ir a este primer enlace y te va a aparecer una pantalla como esto que estás viendo ahora yo me voy a ir aquí porque aquí tengo solamente mi cuenta Aquí tienes por arriba Facebook y aquí tienes Instagram. Si damos a la opción de Facebook, tenemos aquí en crear publicación, tenemos la opción de crear una publicación, de añadir historias, de subir un vídeo, varios vídeos, de transmitir en directo o de publicar un vídeo en varias páginas. En cambio, si le damos a arriba a la opción de Instagram y vamos aquí al botón de crear publicación, tenemos la opción de Crear una publicación para la sección de noticias de Instagram, que es lo que conocemos como el feed. Y también tenemos la opción de subir un vídeo al canal IGTV. Todo esto es lo que podemos programar para que se publique de forma automática. Yo lo que te voy a enseñar es a crear una publicación para la sección de noticias de Instagram, que es lo que más me piden. Entonces... Ya estamos aquí, tenemos que darle a este botón y nos va a salir una pantalla como esta. Aquí tú tienes que escribir el texto, aquí, ¿sí? Escribes el texto de lo que quieres eh, poner en la, en la publicación, que seguro que ya lo tendrás eh, para copiar y pegar desde tu calendario. Aquí añades tu ubicación, ¿sí? Por ejemplo, Madrid, que es a donde estoy yo, y aquí añades el contenido. Le das aquí, vas a subir archivos, yo aquí en el escritorio tengo una de las publicaciones que ya ha salido. Si quisiera que esta misma publicación también salga en Facebook, sería cuestión de darle un tick aquí y aquí seleccionar cuándo quiero que salga. Sí, por ejemplo, quiero que salga hoy 15 a las 19 horas vale ahí ya estaría programado pero luego no te olvides que también tienes que seleccionar en instagram a qué hora quieres que salga también hoy 15 a las 19 y 5 evidentemente esto último y esto ya no tiene que ver con el tutorial pero esto es algo que no recomiendo duplicar el mismo contenido sin siquiera adaptar el, el texto en distintas plataformas esto es importante que lo que lo tengas en cuenta que el mismo contenido no va a funcionarte en todas las redes sociales pero bueno vamos a suponer que para algún caso puntual que es eh, alguna publicación muy especial que necesitas que salga en varias en varias redes sociales sabes que cuentas con esta opción así que como verás es súper súper sencillo de realizar son muy poquitos pasos y eh, realmente no vas a tener ningún inconveniente para, para hacerlo Y te aseguro que te va a aliviar muchísimo, muchísimo Porque es muy bueno tener todo el contenido creado, todo el contenido programado Pero eso sí, no te olvides nunca que aunque el contenido se publique de, de forma automática Tú también tienes que estar activo No es que, de, bueno, publico o programo, mejor dicho, y me olvido por completo Sino que tú también tienes que... Eh, recordar que tienes que interactuar con las personas, estar atento al momento en el que se va a programar este contenido para responder a los comentarios, para interactuar con tu audiencia y también para asegurarte que el contenido sea publicado correctamente. No olvides que a veces las herramientas fallan, así que es importante también que tú estés atento y que veas que todo lo que has programado se va publicando de forma correcta. Así que como verás, es Súper, súper sencillo, si te ha quedado alguna duda, si hay algo que quieras saber, me puedes dejar un comentario aquí abajo que te respondo, sabes que siempre... Respondo a todos los comentarios y además creo contenido en función de vuestras dudas, así que me sirve muchísimo vuestro feedback. Te invito a suscribirte a mi canal porque me encantará tenerte aquí dentro de mi comunidad en YouTube. Todos los martes y todos los jueves subo un nuevo vídeo y no quiero que te lo pierdas. Así que suscríbete, dale el botoncito de la campanita para que te llegue la notificación cuando haya un nuevo vídeo por aquí. Te mando un beso enorme. Chao, chao.